Los residentes en el sector Villaverde de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que presenta el sistema cloacal y las calles de barriada. Bueno, parece que esta comunidad está olvidada. Esta comunidad está olvidada porque parece que nada más nos buscan en tiempo de campaña, como el pavo en tiempo de Navidad. Nosotros hemos llamado señor presidente que, que se condola de nosotros para que nos arregle esta situación que tenemos muchos años re respirando materia fecal aquí en, en, en esta comunidad. No han hecho nada, no, y se han hecho piquetes y, y nada. Vino la comisión, me dio ahí, y que, que nos daban la respuesta y todavía ya está la hora, estamos esperando. Y respecto a la, eh, a la, a la carretera, de que cuando arreglen la cuaca, entonces de que... Le van a dar seguimiento a eso. Ay, mi hijos con un bajo que eso no no no puede aguantarlo. Mira, allí está, está reventado donde quiera los éticos que están todos reventados y uno haya que hacer con esto. Esta situación está demasiado mala para nosotros. Mira esa calle también como está y donde quiera, mira, tanta agua negra por pues, donde quiera. Mira, que tanta vaina de pantano, de lodo, mira, ve cómo está ahí, enfoca ahí para que tú vean. ¿Usted me a cámara, ¿no eh, ves? Sí, esto está aquí, es un desastre, la calle es mala, mucho parásito en esa vaina de esa agua que que viene ahí rodando y todo, agua en y todo. Por ahí lo mismo, la materia fecal va a ir saliendo toda, por toda la calle, los contenedores, velo, por donde está aquí en Villaverde. Y Napa vino y midió y ya y se fue. ¿Y el ayuntamiento. Nada, el ayuntamiento no viene por aquí ni nada. Esto es diario, esto, la materia fecal rodando por los contenedores. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.